este España Georgia después del partido de anoche muy dura la derrota de anoche con, dos, con 2 con 2-1 eh, a favor de Suecia y bueno, pues hace que se ponga líder de grupo y bueno, nos complica mucho las cosas porque tiene que surgir un pinchazo o como mínimo pues <coughs> Que ganemos los dos partidos exactamente y que pinche. Y luego pues ir a una repesca incluso más complicada. Entonces se nos complica muchísimo la clasificación. Y bueno, eh, hay que ser optimista con estos dos partidos que nos quedan. Pero es muy difícil. Así que bueno. <ríe> Ayer hicimos... Eh, decir, empezamos metiendo gol, sí que es verdad. Un partido, pues bueno, que... Corrimos bastante, pero yo creo que se nos quedó el campo muy grande Aparte del campo muy grande, pues... Creo que no supimos parar a Suecia en ningún momento Nos costó un mundo, sobre todo derribar el muro, pasar... Es decir, no pasar la primera vez porque es verdad que... Eh, se hace una muy buena jugada ese gol de Carlos Soler con ese pase... <coughs> pues bueno, por el aire aéreo, y bueno, pues hace, que, pues hace que la toque, por suerte, Soler, y no la toque nadie, entonces pues hace que vaya para adentro, pero a partir de ahí, nos chocamos con, perdemos muchos duelos, nos chocamos con los suecos una vez y otra vez, aunque no es sencillo, luego con Adama parece que bueno, al final recuperamos algo, estuvimos a punto, pero no hicimos nada, y bueno, pues queda pues reponerse de esto y bueno, pensar en estos dos partidos. En el de Georgia, Kosovo y el miércoles otra vez creo que es que Suecia. Aquí la vuelta y bueno, a ver qué tal va. A ver si pincha alguien. Y bueno, pues vamos con el partido. Ya tenemos el 11. Y vamos allá, vamos a jugarle. A ver qué tal nos va. Me queda una cosa solo por poner. Vale, listo. El estadio mm. mínimamente este Y yo creo que ya está Yo creo que vamos a jugar ya Vamos allá Vamos pues a ver qué tal se nos da el 11, A ver qué tal Ahora vemos el once <coughs> Hola, muy buenas, bienvenidos a este partido, este Fútbol Pro Arena. Y bueno, vas a ver el 11, ya están en los equipos en el, en el túnel de, de vestuario. En nuestra izquierda está España de rojo y a nuestra derecha, eh, Georgia de blanco. Vas a escuchar los himnos. Primero va a, ser, va a ser el himno de Georgia y luego será el himno de España. pues eh, Perdón, primero el himno de España y luego el, el de Georgia. Y bueno, vamos a irlos que creo que es una sí como una previa en himnos y bueno este es nuestro 11 ahí ya está los jugadores que vamos a meter ahí está el 11 con coque marcos llorente a y diego martínez en, def en defensa luego pablo jornal sergio busque adama Traoré, medio campo y arriba pues a, eh, pablo jornals abel ruiz y Bueno, y el y, y el otro que no me salía, Eso, esos son los que los que hay de momento. Pero bueno, ya he dicho la alineación mejor, está bien. Bueno, pues seguimos, vamos sacando, la saca ya por mediación de Pablo Sarabia esa pelota. La tiene Sergio Busquets, se la pasa Marcos Llorente, va a hacer el pase largo hacia arriba, aunque se la pasa Busquets ahí, perfecta para Fornals y adelanta líneas se la pasa perfectamente a merino que estaban fuera de juego no pasa nada estaban fuera de juego ahí está por un pie que el merino se sí iba genial ahí de los georgios y bueno va a sacar georgia ...ahí por el medio de carcabit se la va a sacar minuto nada ...uno con 20 casi el principio y bueno se le va fuera aquí las billy la tiene la tiene ahora mismo, <coughs> la va a tirar La tiene ahora a Billy ahí la pelota Perfecta, la quita Pablo Jornals, avanzamos Perfecta, la tiene Abel Ruiz ya por este carril derecho, se adelanta Abel Ruiz Abel Ruiz con esta pelota va a ir, va a, ir... a ver ahí, Uf, madre mía, hasta punto, se la ha parado el portero, creo que ha sido falta, ¿no? de Pablo Sarabia o no, o es pues un aviso, si sí, ha sido un aviso, ha sido ahí que ha chocado, que ha hecho falta yo creo ahí, no sí, si sí, ha habido un, con... nada, un aviso ahí, bueno, pues saca ya a el portero, Jorge, ahí está la vía a medio campo, la tiene ahí Perfectamente ahí la tenía Mikel Merino aunque ya la tiene en Sarabia, la coge perfectamente a Ruiz la pelota, la tiene a Dama. Y a Dama se le escapa, aunque le hacen falta. Le hacen falta, sí. A Dama ahí, minuto 5, la vamos a ver ahora. Sí, ahí está la falta. De los Georgios. Y bueno, pues va a tirar, el, va a hacer el tiro de Sergio Busqueta, a ver qué tal. Nada, a las manos de Macariche, ahí, a las manos de Macariche, saca ahí ya... La tiene Daisvili, pero nada, se la queda Paolo Sarabia. Perfecta ahí, juda con Casia, se la puede llevar Casia, la tiene Kanka ahí, Kankawa la tiene. Nada, se la lleva perfectamente Pablo Sarabia, se la pasa a un una un la saca. Que iba para Sergio Busquets Aunque se le queda algo larga Ahora parece que va Sergio Busquets A ver Busquets si llega Llega busquet perfecto A ver hay Busy Que se, se atrasa ahí Y bueno, parecía que la tenía ahí Pero nada, la que tiene se ahora mismo La tiene Navalovsky Navalovsky se va La tiene Le intenta sacar de su terreno La saca con Vali ahora mismo Cuidado ahí, a ver muy buena y la tiene ya Nico Martínez la saca y con Pablo Fornals ahí perfecta ahí con Miquel Merino es buenísima y para Abel Ruiz a ver y Na, Navaloski aunque ya la tiene Pablo Fornals se está metiendo por aquí a ver nada se la quita Cancava y ha estado bastante receptiva ahí la tiene coque que se la pasa perfectamente a Abel Ruiz la tiene ahí Miquel Merino, va a tirar Miquel Merino Nada, el rebota ahí Al jugador ahí Georgio la tiene a Disvili. Cuidado a Disvili, que es bastante bueno, se va No pasa del medio campo, la tiene a Dama Se la pasa a Miquel Merino La tiene Pablo Sarabia, tira a Pablo Sarabia Arriba el tiro Bueno, pues ahí está España la ha tenido Se pues apunta, estaba ahí le ha ido un poco alta el tiro a Sarabia Y bueno, va a sacar pues macarice Ahí va a sacar 54 de posesión, ¿no? un 46% 54 de posesión para España, claro ya tiene Abel Ruiz ahí ya Aunque la tiene Miquel Merino Miquel Merino solo va a tirar Miquel Merino Y el gol de Miquel Merino Minuto 17, gol, gol, gol, gol, gol Gol, gol de Miquel Merino en la acción perfecta, buenísima cuela y el gol de Mikel Merino, ese no pase, buenísimo ahí de, de Abel Ruiz le pasa casi por las piernas al jugador se y le cae la o oh, sí. y, la... y le cae perfectamente a Mikel Merino pues ahí está el primero. España 1, Georgia 0. Minuto 18. La tiene Cancauga. Nada. La tiene. Kouchaka ahora mismo. La tiene Pablo Sarabia. Pablo Sarabia se puede ir a ver. Pablo Sarabia. Nada. La parada de Macarice. La parada de Macarice. Y ahora mismo. Y bueno, voy a decir ya el resultado: va a ser 2-2. España 2, Georgia 2. Nada, y ha sido fuera de juego. Era el pase buenísimo. Era muy bueno el pase. Y bueno, está es la distancia. 45 metros. Abel Ruiz. 45 también. Pablo Sarabia. Y bueno, esa es la estadística de momento. Tiene... Cuidado. Es Billy ahí. Es Billy. Navalovsky a Dama Trore. La tiene a Dama Se va a Dama por este carril derecho. La tiene ya ahí Abel Ruiz, Abel Ruiz, el derecho intenta, ahora ahí perfectamente nada, en manos de se intentaba centrar, pero no, se encontró con Macaritze, la tiene ahora mismo, Coque, ahí la tiene, Coque, perfecta, aunque le cae Pablo Sarabia ya esa pelota, la tiene Pablo Fornas, la baja, el cambio de sentido al viol. Tiene perfecta Abel Ruiz, aunque intenta, va a centrar, va a centrar el centro. A ver, ahí Abel Ruiz, a ver. Fuera. El tiro de... Fuera el tiro de Pablo Sarabia, me parece. A ver, ahí. Sí, justo, exactamente. Arriba el, el tiro de Pablo Sarabia. Están los cinco tiros a puerta. Y en un Georgia que no ha hecho ninguno. Ahí está. Creo que no ha hecho ninguno. Aunque ya la tiene Fornals. Por mediación de Pablo Sarabia. puesto el carril derecho. La tiene Miquel Merino. Tiene Pablo Sarabia. A ver Sarabia ahí. Las manos de Macaríce Vamos con el primer ahí, corner de España Tiene Miquel Merino, a ver ahí Adama Traoré, nada, pues se le va a Adama Perfectamente a Adama, pues no, la recupera Adama, a ver ahí, centra Adama Y el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol De Pablo Sarabia en el minuto, 27, ahí está Corciendo esa pelota a Adama Traoré, esa pelota que se la había escapado y pudo centrar perfecto, ahí está el gol. Y bueno, parece que se le va, pero bueno, la empuja. Empuja lo justo y hace, pues bueno, que se meta. Y hace el 2-0. España 2, Georgia 0. Minuto 28. En apenas, muy poquito, en la primera parte En apenas 28 minutos. Estos dos goles, ahí ya la tiene Dijsvili Intenta salir en el medio campo La tiene Tiene Dijsvili, aunque ahora Tiene dudas para pasar La, la intercepta Pablo sale ya la perfecta La tiene Miquel Merino, ahí la tiene Abel Ruiz Se va Abel Ruiz, se escapa Abel Ruiz Al palo Al palo de esa De esa portería de Macariche, Ahí da el palo, a punto, a la cruceta Minuto 30 ya Seguimos con la misma posesión, 54, aunque algo menos ya para Georgia, casi 39. La tiene a Dama Traoré, aunque la va a seguir con ella. Cambia perfectamente a Pablo Fornals. Y bueno, de ahí a Miquel Merino. La pasa hacia atrás, hacia Marcos Llorente. La tiene al Albiol. Que no lo ve claro. La pasa ahora mismo a Sergio Busquets. La tiene perfectamente a ver ahí. ¡Fuera! el tiro de Pablo Sarabia otra vez. La punta está otra vez. Perfectamente ahí está la jugada. si sí, se le fue... A Pablo Sarabe está. Pues ahora es el que más... El que más las conecta ahora mismo. Las pelo, la pelota. Porque es increíble. Ahora ya... Llevamos 10 tiros de 5. Y Georgia sin reaccionar aún. O bueno, que no puede. No le deja a España reaccionar. a la rebota ahí. a la Ya la tiene Navaloski aunque se la quita perfectamente a Dama Trae, La tiene. Uf, se le fue. Se le fue ahí a ver. Bueno, justamente pudo retrasarla. La retrasa hacia Coque. La pasa Sergio Busquet Ya la tiene Pablo Sarabe A ver ahí el tiro nada las manos de Macarice, Que queda peligroso ahí un poco el tiro la tiene coque tiene a damos a veces a pelota se la pasa ahí a abel ruiz la tiene miguel merino a ver, ahí pablo salaria la va a enganchar y el gol gol de pablo en el minuto 39 y está España 3, Georgia 0. Pues nada, es increíble. España que no, no le deja reaccionar a Georgia oh, y bueno, pues que Georgia no tampoco se echa para adelante y bueno ahora España pues muy tranquila y teniendo pues digamos haciendo lo que tiene que hacer eh, dando las marchas que tiene que dar y poco a poco pues llevándose el partido más a su favor ¿no? ya la tiene la Travé por este carril derecho pasa perfectamente a ver Ruiz a ver ahí Uf, se le pasó, madre mía, a Miquel Merino esa pelota, aunque ya la coge Macariche ahí con algún error. Minuto 41, 4 para el final, dio 4 para el final de esta primera parte, apasionante ahora mismo para España. La tiene ya Marcos Llorente, Pablo Formals, la tiene Pablo Sarabia, se la pasa Damatro en ese centro. La va a tener a va a encarar. Adama Traoré, se va a Adama Uf, se la quita. y le hacen falta, yo creo. Ahí, sí. Sí, sí le hacen falta. Estamos viendo quién le hace falta. A ver. lo que es. Navalovsky. Ah, no. Bezví, me parece que era. Y bueno, va a hacer el tiro ahí. Nigo Martínez. Ahí están los pases. Y bueno, a ver qué tal sale. Va a tirar. Nada, le rebota la... El muro ahí de Georgia. Tiene Busquets la retrasa hacia Marcos Llorente. Es el pase ahí bastante largo. El bus le iba a tirar ahí casi Íñigo, tenía el tiro. Que nada, las tiene Busi ahora mismo. La tiene Busi, ahí le intenta quitar Busi, la tiene Abel. Medino. Nada, le rebota ahí con Cacabit, se la tiene ya. Bueno, pues aquí está la primera parte España 3, que es el flagero, Con goles de Miquel Molina Y Pablo Sarabia Perfectamente haga la posición 59, casi 60, un 41 13 Tiros a puerta 3 faltas de 2 Y bueno, pues ahí está Seguimos con el partido Y bueno, empieza sacando a Georgia, ya la saca por mediación. se la tiene ahora mismo. se la tiene... Cholagda ahora mismo la tiene... Y Y ahí... Paso Messi Monge, si sí, pues Lápiz a la falta. A Cope Sin avisar, Vale ahí está los pases interceptados también Teipoque la tiene dama, a ver ahí Adama la tiene Abel Ruiz, aunque se, se la quita ahí Navalovsky la tiene Cochabla ahora mismo Navalovsky. <coughs> Kervelia ahí. Perfectamente se le va, aunque la tiene a Alice ahora, Deusvili. Le cae ahí, la, ya la tiene. Sabice ahora, a ver ahí. Adama trae la pasa con un cabezazo hacia... A ver el Ruiz, aunque hace el cambio, se le va la pelota. Es muy importante no perder la concentración, lo que teníamos de la primera parte. Pues, una list, se cuida ahí, aunque se la quita rápidamente. La tiene Busquets, ya la tiene por... Uf, le, se, la, se la han quitado Merino, si va Merino ahora mismo. Nada, ahora ya un poco de más errores, aunque ya la tiene Mike Merino en este, en este del lado de georgio fuera el tiro de Paula Sanario otra vez lo ha tenido España otra vez ahí creo que claro, ahora le ha costado un poquito más al parecer ya sin que <coughs> Miquel Merino se vaya tanto en cara y bueno pues ahora lo ha un poco más al va a sacar ahí casi este tercer corner ahí España la tiene a ver ahí la no nada no sé si le va da a dar nada Y perfecta, a ver ahí. Nada, le queda a Navalowski. Se equivoca ahí en el pase. La tiene ya Íñigo, la pasa perfectamente. La tiene Kerbelia, Ker Ker la va a tener. La pasa para Macaritze. Con que, nada, la tiene Kerbelia y ahí otra vez de Billy Kerbelia y ahí la pasa vez al jugador de Georgio aunque ya la tiene perfectamente Pablo Salavia tiene Busquets, a ver si será Mikel Merino otra vez no, no va a caer no va a caer Mikel Merino, ahora sí, a ver ahí oh, casi la toca dama, está a punto de tocar la dama, ya la tiene Tetavice, aunque la tiene Nav Navalovsky, ahí la pasa un pase larguísimo uff, se le va ahí suerte la tenía una y Simón ahí coque Busquets, que Chavit se la tiene Adama Traoré a ver si encara Adama Traoré nada la pasa al viol Íñigo Pablo Fornals Ah, se la quita de Usbilia ahí es la pelota está en el cuidado que está en el lado Georgia el... a ver ahí Nada, le rebota perfectamente a Deusville Aunque ya la tiene Cl Clavia ahí a ver, ahí Perfecto, no Que esta viste la tiene Cuidado con que esa biche. 165 de esta segunda parte Nada, se le va, ya estamos el cambio Por Deusville y Vilia Que suben, Que sustituye Y bueno, sigue la misma posesión no cambia nada, el planteamiento de la primera parte ya la tiene Marcos Llorente, por mediación de Albiol, Sarabia aunque ya la, la cambia Miquel Merino y está, Bel Ruiz, la retrasa, hacia la retrasa hacia ya no, pues ahí hay falta, falta ahí. Están los pases 75 España de 77 Georgia en esa estadística de pases no se le va para los jornals por este carril derecho tiene perfecta a ver ahí si centra intentar centrar a ver ahí nada las manos de macaviche directamente minutos 70 casi de esta segunda parte saca Macarize aunque ella era para Biblia y se le va se le va el pase va a sacar ellos ahí está con se ahí. Y bueno, un equipo Gergi, muy re, muy rocoso, son siempre muy rocosos. Y bueno, ahí se están, aunque se le va el partido ahí, no sé si ahí la tiene. Pues sí, la tenía Dama, aunque se la quitan ahora otra vez. Cuidado con nabaloski a ver ahí. Si va a Dama y nabaloski ahí en esa lucha, nada, la tiene es Billy, aunque se la quita perfectamente, no, se la quitaba Marcos de 20, parecía, la tiene Billy, ha cuidado, el recién incorporado con Billy, va solo Billy, a Billy hay fuera el tiro de Billy, 75 casi, pues es la primera jugada que hace Georgia, en esta se le fue, tenía suerte de que se le ha ido, no la ha podido pues eso meter ya tiene la saca por mediación de Marcos Llorente la envía perfectamente ahí Pablo Fornals ese tiro ya la pasa ahí a Miquel Merino que ya tiene Sarabia que ya está bastante cansado a ver ahí Abel Ruiz a ver ahí Sarabia, ahí se le da un poquito y el tiro, a ver ahí nada, las manos de Macaliccio un, un tiro muy tímido ahí y bueno, Miquel Medino se le va a Miquel Medino, cuidado con Cacalipse que la coge ahí es bueno dejar ahí esos balones la tiene ahí biblia cuidado biblia es un jugador potente ahí la tiene biblia cuidado Kames, y cuidado vale, la quita perfectamente busqué aunque se lo lleva... Se lo llevan con un tren, la tiene ahí a Dama, a ver a Dama, nada, le cae con Chaula ahí la pelota. Billy Miquel Merino. A ver ahí. Las manos de Macariche. Madre mía, qué oportunidad ha tenido el equipo español. La tiene ahí. La tiene ahí perfectamente Billy otra vez ahí. Madre mía, qué oportunidad ha tenido. Vale. Una muy buena oportunidad. La tiene Billy otra vez. Aunque se le ha cuidado que se va, se va con todo ahí, la tiene perfectamente ahí está, a ver se la quita perfecta, ahí está, la tiene Miquel Merino aunque da un taconazo no tiene a nadie, se equivoca ahí en el pase, cochalla la tiene, se cae, Anadice, dos Billy, la pasa ya en este área más más dentro del área española la mano de ahí está esa mano Tenido que sacar <coughs> Uf, Otra vez la mano de un Simón. Madre mía, ahora ya eh, Georgia apretando en este último tramo Minuto 85 Y bueno, pues ahí la ha tenido Georgia El primer tiro Vaya mano que ha metido un simón Ahí está pues va a ser córner de ellos, el primer corner, tiros 12 de 9 es Arabia, Bilia 3 me parece la sacan ahí perfecto ahí la van a dar <coughs> nada, le cae el día cuidado ahí, vale, perfecta tiene perfectamente a Bel Ruiz, a ver ahí, nada le cae el día. ahora no pasa el equipo español de medio campo Navalowski. Avalovsky Creo que la envía perfectamente Fuera, a ver ahí Vale Intentan ahora tomar la pausa ahí Uf, no, pues lo tenía ahí A ver, hecho, lo tenía hecho ahí Nada, 90 van a añadir un minuto Estamos casi en el, nah, en el final Ya casi la conclusión de este partido, nada, no, pues se le va ahí, y a Macariz, se le va con algún problema, minuto 91 ya, tocar el final, y bueno, pues ya está, con los goles de Pablo Saravia y Miquel merino Nos pues vamos, espero pues que os haya gustado, chao.